Lunes 4 de junio voy en camino a grabar un nuevo podcast para Extra. la invitada de invitada, Está bro, bacán, una mina súper bacán. Tiene mucho que hablar si quiere, es para bueno hablar mal, así que. ¿sí? ¿sí? sí, vamos, bello. Esto me va a dar una oportunidad de. Oh, está buena la luz acá Para las líneas 6, el metro, es mi primera vez. Estoy emocionado, no sé por dónde ir. bonita la línea 6, los carros grandes, pero sabéis que lo sentí medio como estéril, como ambiente estéril, muy silencioso, muy un centro de salud y eso no sé. Bueno, ese fue mi review de dos estaciones de la línea 6, sobre que... Okay. Porque toda historia... Toda historia es una historia de amor. Y uno puede amar los 7 de, de los productos que, que usas. Ya chiquillas, voy. negrita. Mm, un placer no tenerte serio. en mi blog, Muchas y en el gracias. podcast, y en, en todos todo lados. Maxi, como siempre me voy un poco más sabio. <ríe> ah, necesitamos tener más conversa más larga. Es Espérame. que venís más seguido, con nosotros con guagua... No, sí, como más difícil salir. Hoy ha sido un día largo en la pega, no he grabado nada, ¿cierto Miguel? Sí, un padre. Vale. Hemos, hemos puro trabajado, puro trabajado. Pero lo lograremos, Sauce. Lo lograremos. Y yo confío en ti. Así que, ánimo. Nada, así que yo creo que es hora de ir al. Bueno, la pregunta para ustedes para esta semana era si eran de, de personas de mascota o no Y si les gustaban los gatos o los perros Y varios han, han sufrido las pérdidas de sus mascotas Y siento que es la peor weá de tener mascotas ah, Pero vamos a las preguntas ¿Por qué todos aman a fe Y la verdad, eh, nunca me he sabido explicar ese amor por ese ser que sale un par de segundos en todo una sala. Katherine Silva pregunta ¿Vas a reemplazar el cigarro con otra cosa? ¿Cuándo baja la ansiedad? Normalmente siempre reemplazo el cigarro con comer más. Así que tengo que cuidar ese lado de mi parte. Lo voy a reemplazar con hacer cosas y evitar la ansiedad. Tener un plan, tener un plan B, abordar las cosas. Básicamente la ansiedad es el síndrome de se sufre más la tarea que nos aborda, y eso me provoca ansiedad. Sé cuándo vas con la ansiedad, pero voy a trabajar para abordarla. Voy a tratar de no correr. tanto. Más como me pregunta: ¿Ya extraño a los gatos? Sí, los extraño. Me ha pasado que de repente estoy concentrado en algo más y los escucho andar por acá. Ahora igual llevan un poco afuera. Creo que son los rosarios de la costumbre, en realidad. Y sí, los extraño. Bajo también me pregunta si tendría mascota en el futuro y por ahora, no. No tengo pensado tener ni gatos ni perros, Por eh. bueno, ahora tendría una tortuga o un pescado. O sea, no, un pez. El pescado me lo gusta. Para finalizar, ¿porotos, lentejas o garbanzo Por orden, desde... o oh, hace mucho que no los como a los comí hace poco. Garbanzos, lentejas y porotos. Pero todos me gustan. Marisa Catiga pregunta, ¿cómo estoy? Buena pregunta. En realidad, para mí, dije es esa pregunta porque normalmente no, no me la suelo hacer. Yo como que le doy nomás. Le doy para adelante qué hay que hacer, para dónde hay que ir y, y darle. Como no me la hago muy seguido, no no, no tengo como... El... La cuestión es que tengo harta... Bueno, que hacer? Tengo harta pega pendiente. Pendiente porque, pucha, los gatos están con su dueña, con la Monse, porque nosotros ya no estamos juntos. Desde febrero y... Nunca se pasa bien terminando una relación. Entonces han sido. estos tres meses han sido bastante exigentes en ese sentido. Pero igual me, me, uh, me tomaba mucho de mi energía no hablar de esto en el vlog era algo que tenía muy presente acá. Tratar de distraerse de eso también es como.. toma energía. Uf, estoy cansado, he hecho un montón de cosas, sigo haciendo un montón de cosas y aún me falta mucho más, me falta, me falta crecer, pero siento que voy bien encaminado. Estoy haciendo muchas cosas que quiero hacer, o sea, no, no me pesan, el blog, el podcast, eh, ya día incluso saqué un, un, un artículo para Ixda, son weas que a mí me hacen muy, pero muy feliz. Tengo pega, nada más. Y estoy entusiasmado de estar a la altura. No estoy como otras veces que no quería abordar el tema. Estoy como súper dispuesto a mirarme y ver, ver bien todo lo malo que tengo. Y quiero ser mejor. Así que estoy... estoy al debe. Así estoy, estoy al debe. Y eso, así estoy. El plan acá ahora es hacer cosas. Hacer cosas que no había hecho, hacer cosas que he querido siempre hacer y las había pateado. Es enfocarse en el hacer. El plan es como enfocarme en mí, en lo que yo quiero lograr y, y después es como empezar a abordar otras cosas. La ansiedad a veces es como me, que me traiciona. Está bien, soy ansioso, es parte de mí. Si ustedes no se preocupen, esto está claro, hay un plan, hay un... Todo está en marcha. Ustedes tranquilos, yo nervioso. Este fue el episodio 312. Gracias por sus comentarios y sus preguntas. Y nos vamos a estar viendo pronto el siguiente vlog de un vlog de Sauce. Uh. El outro. Hoy estuvo. Sí. ¿Ah? ¿Ah? Corta, Sí, corté. La... Guardando. El, el Guarda. la ciudad de la, de la ciudad de Lideraz, no es que tenga acorde, weón. Bueno. Tiene bases y tiene ah. sonidos Viste que no lo dije bien no.